¿Qué tal en esta feria? ¿Cómo me la valora? Me la gusta? valoro en extremo. Bien. De verdad. Porque de verdad, mira, Dime. hay una... Todos son agradabilísimos. Uh -huh. Mira, los del Hospital Militar me han dado galletitas, que yo soy muy golosa. Anda. <risas> qué bien, qué bien. Sí, sí. Nosotros pertenecemos a la Asociación Espiral. Ah. Ah, Espiral la conozco, claro, han hombre, estado eh. por aquí Y mira, te digo, mira, si tú vinieras Alguna vez hmm. a la asociación Espiral Que está, tú sabes dónde está El parque Juan de Río Ayala En Madera y Corcho puede ser Muy bien, aprobado oh, Gracias señora Has ganado un apartamento en el espacio Ah bueno, yo creía que iba a ser Madera y Corcho No, no, no, en el espacio A ver si descubres la galaxia donde se encuentra San Pedro y todas esa gente Me lo que pone no... complicado, eh <risas> Todavía es temprano con esas cosas yo es que soy agnóstica, ¿sabes? Ajá, Atea, no, Atea no, sino agnóstica. Muy que bien. creo que alguien nos va a juzgar por lo píldoras que somos, pero no sé quién es ni un dónde está. Un poquito píldoras, sí. Sí, sí, sí, sí. Y no precisamente muy recomendables esas píldoras, ¿eh? Mío, no. y antes estábamos hablando nosotros de lo que le parecía la feria. Me encanta. Sí. Y además todos los años, si puedo, vendré. Y Adai sí. es expositor. Ajá, tiene un stand aquí. Sí, bueno, tiene, bueno, sí. Tenemos todos un stand en Espiral, nos han concedido. Ah. Sí. Bueno, bueno. Mira, en la asociación hay personas tranquilísimas que además tenemos una, una, una amistad y una, un compañerismo y un cariño que eso eso no lo he visto yo en la sociedad porque he visto mucha falsedad. Pues, muchas gracias por <risa> estar con nosotros. Mua. Oye, mira, yo vivo por si alguna cosa se te ofrece. Sí. O...